Acompaña nuestra invitada, le damos la bienvenida a Ivette Espinosa, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Hablemos de la reactivación económica, cómo vamos avanzando en este proceso del cual ya se ha hablado muchísimo justamente para salir del de, eh, tema de la pandemia, para volver a activarnos económicamente a nivel nacional. Bienvenida, viceministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en el canal para poder hacer conocer las cifras que ya tenemos y podemos mostrar del crecimiento que de ya desde la gestión 2021 se ha ido viendo y bueno, también se está ratificando en la gestión 2022. Algunas cifras del crecimiento que son importantes señalar es el hecho de que hemos cerrado la gestión 2021 con una tasa de crecimiento del 6.1%, que si vemos a la gestión pasada, es un, una cifra bastante importante porque habíamos cerrado la gestión 2020 con una caída del 8.7%. A esto es importante señalar que los sectores que han estado contribuyendo a este crecimiento han sido el sector de la minería, el tema de transporte y almacenamiento, la construcción, electricidad, gas y agua, el comercio y la industria manufacturera, además de los hidrocarburos. Que han sido los sectores que han crecido con un porcentaje bastante importante. Estamos viendo, por Bien, ejemplo, que el crecido del 37.7%. Dígame. No, le pido que nos reitere los sectores, porque es, es muy importante tener en cuenta esos eh, sectores que usted Gracias. dice, al margen de digamos el tema del gas, que, que están creciendo, ¿no? Claro que sí. Como te decía, minería, por ejemplo, ha crecido con 37.7% transporte y almacenamiento con 21.8%, la construcción con 17.9%, electricidad, gas y agua con 7.8%, el comercio con 7%, la industria manufacturera 3.9% y bueno, hidrocarburos con 2.6%, todos son varios sectores los que han contribuido al crecimiento que hemos tenido la gestión pasada y con lo cual nos ha permitido cerrar a un 6.1% de crecimiento en el PIB. Ahora, algo importante también destacar es la incidencia que han tenido las exportaciones, pero también la demanda interna en este, en este crecimiento. La demanda interna ha crecido pues en un 6.1% que eso, eh, eh, perdón eh, un 6.7% que ha coadyuvado a lo que es el crecimiento de, de, de, de nuestro del PIB. ¿Y lo, ¿Por qué? Porque se han tomado medidas que querían incentivar tanto la demanda como la oferta. En ese tema también es importante señalar que estas medidas también han ha permitido que otras empresas que se habían cerrado puedan, nuevas empresas, inscribirse. Y estamos hablando que hemos visto una caída por ejemplo del 19% en el tema de las inscripciones que se tenían y una recuperación en el 2021 del 37%. Entonces si comparamos el número de empresas inscritas entre el 2021 y el 2019 vemos que ahí tenemos 19.826 empresas frente a 17.825 que teníamos en 2019. Ahora, si vemos si este crecimiento solamente ha sido como decían, un efecto rebote eh, para la gestión 2021, ya comparando en la gestión marzo 2022 con lo que es marzo 2021, podemos ver que este crecimiento en las inscripciones se mantiene. Entonces ahí vemos también un crecimiento del 11.2% comparado con la misma eh, con, el mismo, con el mismo periodo. Usted ha hablado de sectores que realmente han podido aportar en este crecimiento importante en la economía del país. ¿Han habido sectores que no se hayan recuperado, que hayan visto o se han visto afectados justamente por este proceso de la pandemia, la recesión económica eh, y que continúan así hasta la fecha? Podemos decir que el tema... Eh sectores que hayan tenido una, digamos, una disminución hasta la fecha, no lo estamos viendo, han tenido un crecimiento pequeño leve, pero ya están teniendo, pues presentando números positivos eso es importante, no vamos a decir que han crecido en más de, en un porcentaje importante pero sí, lo importante y que ahí hay que destacar es que ya no estarían presentando las cifras negativas, y esto porque también por la política de vacunas que se ha implementado, ¿no? Hay sectores y actividades que necesitan de la presencia, que necesitan de, también de la demanda de que la gente pueda tener esta relación con los productores. Entonces, ahí efectivamente el hecho de haber tenido una campaña tan exitosa en lo que es el tema de la vacunación, un plan de vacunación, ha permitido que estos sectores puedan volver a realizar estas actividades, prueba clara ha sido el tema del fin de semana en la ciudad de La Paz, por ejemplo de la entrada del gran poder que ha movido más de 200 millones de dólares que es un sector precisamente por ejemplo el de los artesanos que estaba viendo que no podía recuperarse precisamente porque estas actividades festivas como ha sido ya la, el carnaval de Oruro, el carnaval en Santa Cruz y ahora la entrada del gran poder, con la gran cantidad de gente que eh, aglomera, digamos, o reúne en un lugar, era difícil de realizarse, pero sin embargo, dado que ya la mayor cantidad de la gente está vacunada, estos eh, sectores eran, estaban siendo, digamos, a los que más les está costando recuperarse, lo no están pudiéndose. Ahora, eh... La, la gran pregunta, viceministra, lo, lo que se está preguntando la, la gente, el señor, la señora que nos está viendo, es: esas, esas, esos datos, esas cifras, ¿en qué medida se van a ir traduciendo en el tema de empleo? Que es la, la gran preocupación, ¿no es cierto? La gran preocupación de, de, del ciudadano de la calle. Es importante destacar que en el tema del el empleo hemos logrado bajar el desempleo de más de 11% a un 5% entonces ya la gente lo está sintiendo y estamos viendo esto ya con las cifras que eh, revelan esta caída en, la, en el desempleo que teníamos obviamente no vamos a decir que con eso nos estamos quedando tranquilos pero ya es una cifra importante la cantidad y el porcentaje de lo que ha sido el desempleo en la que se ha caído ahora, otros sectores que caracterizan y, y eso podemos ver eh, que no son necesariamente los formales, es, también se están viendo incentivados porque hay diferentes fondos que se han creado para que puedan tener acceso al crédito, se han dado políticas para que puedan refinanciar o reprogramar sus créditos y de esta manera pagar sus créditos en base a la nueva capacidad de generación de ingresos que se tiene y eso nos permite ver pues que la, el índice de mora que nosotros tenemos es del 1.9% que si comparamos con otros países de Latinoamérica están en un 3%. La, fe, la, la tasa de desempleo y el monto, el porcentaje exacto que yo te decía, por ejemplo a julio del 2020 teníamos una tasa de desempleo del 11.6%. Ahora tenemos a abril una tasa de desempleo del 5.3%. Estamos hablando que ha habido una disminución del 6.2 de 6.2% porcentuales, estamos hablando que ha habido un crecimiento de abril del 2020 de 3.143 miles de personas que estaban empleadas, a 4.244 miles de personas empleadas entonces esto ya se siente y en los sectores que se está viendo este incremento en lo que hace al número de personas ocupadas, es por ejemplo en la industria manufacturera, ahí tenemos un, ya un incremento del 17% en el caso de alojamiento y comidas que hace el tema también como les decía que ha habido un incremento de lo que es la actividad en la facturación de estos sectores, un 18% entonces, diferentes sectores sí se está viendo eh, eh, que hay un crecimiento que permite tener y captar mayor cantidad de mano de obra. Bueno, viceministra, muchísimas gracias. A ver, son datos importantes. Ojalá que, que esta recuperación y este crecimiento continúe a lo largo del año y sobre todo en, en sectores, como hablábamos, que, que generan empleo para la gente. Muchísimas gracias, un gusto. No, pues el gusto ha sido mío el poder compartir con ustedes estos números que ya son positivos. Gracias a las políticas que les han asumido y con eso consideramos pues que la proyección que se ha establecido del crecimiento del PIB del 5.1% para esta gestión va a ser posible. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está, ahí está serma ojalá. Que...